Seguimos en el Centro de Interpretación Tierra de la Banda, seguimos con Luz Ruiz Cuadrado, y ahora queríamos preguntar por cómo está el tema de Internet y las nuevas tecnologías en el medio rural, y la influencia en su negocio. Bueno, pues sí, la verdad es que en el medio rural es el problema que tenemos, que a veces no tenemos las conexiones eh, óptimas, ¿no? Y es absolutamente necesario. ¿Eh? Tenemos conexión a Internet aquí, pero bueno, pues hay veces que tienen, tienen que usar todavía sistemas un poco antiguos y entonces, bueno, pues no es tan seguro que tengas siempre conexión. Entonces, es un tema importantísimo. Para el medio rural, para que, que no muera, es, es fundamental. En la vida moderna, o sea, no puedes vivir sin, sin conexión. O sea, que eso es algo absolutamente necesario. Y funciona de forma rápida, es eficiente Pues a, aquí nosotros en nuestro caso, como estamos en un núcleo aislado, no entramos en el cableado, entonces bueno, pues a veces te, te tienen que hacer conexión por radio, etcétera. Claro, son temas de lo que los sitios donde hay una población muy baja, pues pues bueno, es un tema muy importante, pero ahí estamos. Pues, ¿Qué le pediría a las administraciones? Bueno, pues eh, yo creo que los pueblos mmm, eh, el tema de la despoblación que es, es imparable, <risa> es imparable. Eh, pero que no sea porque no hay, re, que no es decir, yo, yo creo que, que hay que apostar todo lo posible, todo lo que se pueda, eh, porque sea cómoda la estancia en los pueblos. Es decir, es la única manera de que tenemos de que, de que la gente vuelva a ellos. Yo creo que ahora está habiendo otra vez una, una tendencia, yo conozco ya, ya tengo amigos por esta zona y tengo que se han venido a los pueblos, que quieren sitios tranquilos para vivir, tener casas y tal, pero claro, es muy importante eso, que haya infraestructuras y que, y que se apueste un poco a, a, en todos, los, a todos los niveles, ¿no? Mm, que no estén dejados de la mano de Dios. En definitiva, que todas esas personas que han vuelto a los pueblos, si hay algo de lo que no quieren prescindir es de Internet, ¿no? No, no, bueno, el, el tema de las nuevas tecnologías es absolutamente necesario, o sea, es, sí que es una de las cosas clave para que para que uno se pueda plantear estar en, en, en un municipio como, como Tiedra, que donde estamos. O sea, que yo creo que eso, vamos, es que no, no hay otra, es decir no hay otra. El, el poner repetidores o el cablear, lo que sea, eso es muy importante. Bueno, pues muchísimas gracias, Luz.